Hola a todos, acabo de llegar del estudio, eh, de grabar cosas, cosas muy, pero muy, muy, muy lindas. Y llegué al hotel y me encontré con una sorpresa muy, pero, muy, muy linda que se las quiero mostrar. Ahora en el próximo video se las voy a mostrar.